Si sufres de dolor en la parte baja del abdomen o en la zona inguinal al momento de toser o al levantar objetos pesados, probablemente tengas una hernia inguinal y no lo sepas. Los chequeos generales y contarle a tu médico familiar de los malestares que estás experimentando ayudan a que puedas tener un diagnóstico y tratamiento temprano. Hoy, aquí en Sanamente, los médicos invitados nos explicarán los síntomas y las causas de esta hernia en particular, pero también conoceremos de cómo prevenirla y cómo tratarla. Te invitamos a que sigas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y en nuestros teléfonos que aparecen en pantalla. Si tienes alguna duda o pregunta al respecto, con gusto podremos atenderla. Así que no te pierdas el tema de hoy. ¡Bienvenido! Gracias por estar con nosotros. El día de hoy hablaremos sobre hernias inguinales. Para este tema hemos invitado al doctor Eder Sánchez, él es médico con especialidad en cirugía general, quien tiene amplia experiencia en la corrección de este tipo de problemas. Doctor Sánchez, bienvenido. Doctor, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre esta patología que habitualmente es eh, de varones, eh, las mujeres también, pero lo más frecuente es en hombres, ¿verdad? Más común, así es. ¿Cuáles son los síntomas habituales de la hernia inguinal? Sí. El síntoma principal es un abultamiento en la región inguinal. Así de fácil es un abultamiento, el cual aumenta al hacer, al hacer fuerza, algún tipo de esfuerzo, al toser, al estar mucho tiempo de pie... Eh, puede haber un poco de molestia y dolor leve. ¿sí? Uh -huh. Ya cuando uh -huh. llega a haber un dolor severo podríamos estar hablando de alguna complicación. Eh, ¿El abultamiento no siempre viene seguido de dolor? ¿Puede aparecer primero el abultamiento y luego el dolor? Sí, habitualmente es un, un abultamiento. Uh -huh. La gran mayoría de las veces es indoloro. Únicamente se nota eh, una protrusión al momento de toser o hacer algún esfuerzo. Uh -huh, se puede uh -huh. notar el eh, dicho abultamiento. Pero la uh -huh. mayoría de las veces no ocasiona dolor. ¿Y por qué aparece este bulto ahí en esa zona? Eh, la, hay dos causas Principales. Una, uh -huh. hay hernias inguinales congénitas que se presentan en los primeros años de vida uh -huh. y pues es debido a una comunicación anómala entre, entre la cavidad abdominal y la bolsa que contiene el testículo. Eh, uh -huh. Hay una comunicación anómala la cual puede favorecer o puede propiciar que contenido intraabdominal pase por ahí y se forme la, uh -huh. la hernia. Uh -huh. Y en las personas adultas son las hernias pues, adquiridas, se les llama, Uh -huh. Es debido a un debilitamiento de, de, la, de la pared muscular que ocasiona esto. Es uh -huh. más común en hombres, sí, es cierto, es más común en hombres debido a que el orificio inguinal interno es más amplio porque por ahí pasan eh, los elementos del cordón espermático, las uh -huh. venas y arterias que van hacia el testículo, eh, pues hacen que este conducto sea, ese orificio sea más amplio y por eso pueda haber eh, una mayor probabilidad de que se suceda en hombres. ¿no? O sea, hay un camino que sigue el testículo al descender de donde habitualmente se forma, que es en el abdomen, ah, sí, hacia sí. su lugar final, que es en la bolsa testicular. Así ah, es, es el conducto inguinal. Ok, uh -huh. y ese camino debe estar cerrado, digamos así, no debe haber comunicación. Normalmente eh, no debe haber comunicación, uh -huh. pero en, cuando son congénitas, esta comunicación persiste y es lo que favorece que se forme. Y cualquier debilitamiento de la, de la, del músculo que sella ese camino es, eh, aparece entonces así la Así es, hace que ese orificio se amplíe aún más, eh, que esa zona se torne más débil y uh -huh. pueda favorecer la formación de una, de una hernia. ¿Cómo debe diagnosticarse? El diagnóstico principalmente es clínico. ¿sí? Okay. Prácticamente por la historia clínica y la, y, y la exploración física uno puede establecer el diagnóstico. Uh -huh. El paciente llega diciendo que siente un abultamiento, que al momento de hacer algún esfuerzo eh, se hace más presente, al momento de toser también o al estar mucho tiempo de pie eh, uh -huh. tiene ese, ese abultamiento y por la noche cuando se recuesta desaparece. Eso, ese es como que el caso típico de típico. un paciente con una hernia inguinal. Uh -huh. eh, ya a, a la exploración física nosotros podemos pues eh, colocar al paciente principalmente para explorar esto, debe ser de pie, para poder eh, eh, que el saco sea presente, que podamos explorarlo, podamos palparlo, se puede ver ese, esa protrusión. Cuando es, es una hernia no complicada puede reducirse la cabeza abdominal uh -huh. y pues... Así se establece el diagnóstico. Si el diagnóstico no es claro, no se logra ver un saco eh, herniario, eh, no, los síntomas no coinciden muy bien con una hernia, pues siempre nos podemos apoyar de, de un estudio de imagen. Uh -huh. El de elección es el ultrasonido, un ultrasonido uh -huh. de, de la región inguinal, uh -huh. para salir de dudas si, si en realidad existe una hernia o no. Sí. ¿Hay algún hábito en la vida de la persona que puede predisponer a la aparición de estas hernias? Eh, sí, hay ciertos hábitos. Una, pues el, al ser una condición que se presenta por el debilitamiento de la pared abdominal, uh -huh. pues las personas sedentarias tienen uh -huh. más posibilidad por la misma debilidad que se presenta. Uh -huh. eh, también las personas que tienen condiciones como sobrepeso o que tienen alguna eh, otra condición que les provoque tos crónica, uh -huh. pueden hacer que, que la pared abdominal esté sobre extendiéndose o ponerle bajo mucha presión y hacer que pues las hernias se, se, se generen, ¿no? Eso debilita al músculo. Va, este, debili este. va debilitando el músculo, sí, un sobre estrechamiento, sobre estiramiento de la pared por uh -huh. aumento de la presión uh -huh. dentro del abdomen, por tos crónica también puede predisponer a esto. Puede predisponer a que aparezcan las hernias. Así es. Eh, ¿Qué pasa si decimos, bueno, ahí tengo el bultito, pero no pasa nada, no me duele, eh, y a lo mejor se va haciendo más grande, eh, se puede complicar y puede ser seria la complicación. Sí, bueno, las, las hernias, pues hay que entender esto, es un defecto mecánico de la pared que no se va a curar con nada más que con cirugía. No, no hay ningún medicamento. No hay cosa que le ponga, cremita que le sobe, no, cosita no, no. que me ponga ahí nada y lo, de lo vende bien, total. Nada de eso. Y pues hay que entender que la, la vía que va a seguir esa hernia pues es siempre va a tender a crecer. Mientras más tiempo pase, más va a crecer y pues sí viene el riesgo de complicaciones. Uh -huh. ¿sí? Las complicaciones más frecuentes eh, son el, el encarceramiento, que esto quiere decir que es... Un saco herniario que ya se queda afuera y no se puede regresar no el puede contenido regresar. a la cavidad abdominal, uh -huh. ¿sí? si esto no se resuelve, esto ya es una, una complicación de una hernia, si esto no se resuelve puede sobrevenir una complicación aún más seria que es el estrangulamiento, aquí ya este contenido que está dentro del saco pierde su riego sanguíneo y corre el riesgo de necrosarse o morirse esa parte del tejido uh -huh. y pues... Las complicaciones pueden ser aún sí, más sí, serias. Si eso fuera un intestino, este, es una complicación es seria. Es una complicación ¿no? seria, puede ocasionar una perforación intestinal, una peritonitis, o sea, es, es una complicación seria. Ahora, siendo este el camino que sigue el testículo, ¿puede complicarse también hacia el testículo estas, estas hernias? Eh, habitualmente no. Uh -huh. eh, puede ser Pueden llegar a hernias muy grandes... A veces lo que podría ocasionar eh, por, por la inflamación eh, es algo que se llama hidrocele, que es acumulación de líquido en, en el escroto, en la bolsa testicular, uh -huh. pero habitualmente no, no comprometen el, el testículo. Ok. Eh, entonces, siendo, siendo la, la, digamos, la cirugía la única opción de tratamiento, ¿hay algo que la persona pueda hacer para retardar la cirugía o inevitablemente tiene que operarse lo antes posible, ¿es lo que aconseja? No lo antes posible, pero sí, el, toda hernia diagnosticada tiene que operarse, ya va a depender de, de cómo clínicamente se encuentre esa hernia, no si, uh -huh. si hay complicación o no, eh, esto va a depender, va a digamos a dictar qué tan rápido tiene que hacerse puede hacerse de una forma programada sin, sin ningún problema cuando es una hernia no complicada y uh -huh. si ¿sí? no no hay ninguna urgencia en operarse pero siempre tienen que operarse ok doctor Sánchez gracias por estar con nosotros gracias por muchas gracias por responder la invitación. nuestras no. preguntas ¿sí? gracias doctor. tienes preguntas también por favor escríbenos a las redes sociales llámanos a los teléfonos vamos a responderlas no te vayas todavía seguimos aquí en sanamente tenemos más para ti en América Latina, la mayor prevalencia de hernias inguinales se presenta en personas activas laboralmente de entre 40 y 60 años. Esta hernia es la más común de todas las hernias existentes en el mundo. Tips para prevenir la aparición de la hernia inguinal. Número 1. Baja de peso. Es importante que empieces a hacer una valoración de tu peso, ya que este es uno de los factores de riesgo más prevalentes en personas con hernias. Número 2. Cuida la forma de levantar pesos pesados. Si tu trabajo requiere levantar constantemente objetos pesados, utiliza las técnicas y herramientas adecuadas. Número 3. Alivia el estreñimiento. Implementa en tu dieta alimentos ricos en fibra y bebe constantemente agua. Número 4. Visita al médico. Generalmente, los hombres deben acudir al médico si tienen dificultad para orinar o si sienten inflamación. De próstata y número 5, practica ejercicio regularmente. Toma en cuenta estos tips y verás una mejoría en la calidad de tu vida. Gracias por seguir aquí con nosotros. Estamos hablando sobre las hernias inguinales y para esta entrevista hemos invitado al doctor Gustavo Vilorio. Él es médico con especialidad en cirugía general con amplia experiencia en el tratamiento de estas alteraciones en la pared. ...del abdomen. ¿No es pues así, doctor? Y bienvenido. Así es, muchas gracias. Eh, vamos a ir ahora al tratamiento de las hernias inguinales. Eh, ¿Cuáles son las opciones de tratamiento adecuado para este problema? Eh, en términos generales podríamos decir eh, hernia inguinal de inguinales igual a cirugía. Ese es el tratamiento real que se, que se tiene que llevar a cabo. Uh -huh. Pero eh, ha venido evolucionando el tratamiento... O sea, la, el tipo de cirugías para las hernias inguinales. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque tenemos bastantes dificultades con esos pacientes... Porque puede volver a aparecer la hernia, por las diferentes razones que sean. Uh -huh. Entonces, ha medido las modificaciones. Cuando yo me especialicé, hace 30 años precisamente, reparábamos nosotros las hernias inguinales y no usábamos una malla. Posteriormente ya vino el, el, el uso de las mallas para que no quedara la pared del abdomen tenso. Uh -huh. Entonces, empezaron a utilizar mallas. Y ahora, últimamente, ya están las cirugías eh, utilizando malla pero por vía laparoscópica. En pocas palabras, en vez de ponerlas por encima de la hernia, ahora las ponen por dentro, por debajo, de la, dentro de la cavidad abdominal. Eh, el tratamiento de esta nos dice que es quirúrgico, o sea, cirugía de todas maneras. Tarde o temprano llega la cirugía. Eh, podríamos decir que el tratamiento real de todo esto es quirúrgico. En pocas palabras decir que se requiere de una intervención, una cirugía. Eh, hay algunos casos especiales, uh -huh. casos de pacientes que, son, eh, que están graves, que tienen otros problemas de salud, la edad también, uh -huh. que tomamos decisiones nosotros de no hacerle una intervención quirúrgica, sino que usamos algunos otros métodos. Uh -huh. Por ejemplo, suspensorios, algo que le soporte, uh -huh. eh, fajas que pueden utilizar para que puedan tener una presión externa, para que el defecto de la, de la, de la, de la pared... Uh -huh. No permita que salgan los, eh, los contenidos de intraabdominales uh -huh. a través de una hernia. ¿Y es igual en mujeres, en varones, es igual el tratamiento? Eh, prácticamente es igual. Probablemente diríamos que es más laborioso en el hombre. Pero okay. de, prácticamente podríamos decir que el, el tratamiento quirúrgico, tanto en el hombre como en la mujer, es similar. Okay. ¿Y hay algo que pueda hacer para prevenir esta aparición de esta hernia y...? O, o, ¿O impedir su progreso al, sí, el tamaño? así es. Uh -huh. eh, podemos decir que el problema real para que una hernia inguinal se produzca uh -huh. es porque hay debilidad o algún defecto que tenemos dentro de nuestra pared abdominal. Uh -huh. eh, en las hernias inguinales, precisamente eh, en el hombre... Es un sitio, hay un sitio, hay un canal uh -huh, uh -huh. que por donde descienden los testículos uh -huh. cuando están en la, en la etapa fetal, uh -huh. tanto que en la madurez de un, de un bebé masculino decimos, ah, oh, ya están los testículos en las bolsitas, entonces decimos, ya, es, ya está maduro. Uh -huh, uh -huh. Ese conducto o ese canalito se tiene que sellar. Okay. En algunos casos queda, queda ahí... Queda ahí sí, abierto, sellar, abierto, abierto, abierto uh -huh. exactamente. Vamos a decir que esa es una hernia prácticamente que la, el paciente lo tiene ya desde nacimiento. Uh -huh. En otros casos, sencillamente debilidad de la pared. Okay. Y tiene que ver con factores importantes. Y es, nosotros le llamamos eh, aumento de la presión intraabdominal. Okay. Es ¿Por qué hay aumento de la presión intraabdominal? Desde la obesidad, okay. eh, el estreñimiento. Okay, el tener que hacer mucha fuerza Así para es. ir al baño. Hacer mucho, mucho esfuerzo para hacer el baño. Uh -huh. eh, tosedores crónicos, okay. especialmente los fumadores. Uh -huh. eh, paciente que tiene problema de próstata y tiene dificultades para poder miccionar o uh -huh. para poder eh, vaciar Urinar. su vejiga urinaria. Uh -huh. Entonces, todas esas personas que hacen ese aumento de presión intraabdominal. Definitivamente están bajo un riesgo de que esa presión termine venciendo alguna de las zonas débiles que tenemos en nuestro abdomen okay. Y por eso se puede pro provocar la, la hernia Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es la recomendación? Que, uno, si tengo problema de estreñimiento Bueno, que ¿no? ese, a solucionar ese problema Usar más fibra, usar más líquidos en uh -huh. su dieta uh -huh. Para que pueda, pueda eh, tener un descanso o un vaciamiento de su tubo digestivo De una manera más tranquila Okay. Eh, si está con sobrepeso Póngase a bajar de peso uh -huh, uh -huh. En, en algunas personas No podemos hacer tanto Por ejemplo, porque no mencioné Pero las, el embarazo también es uno de los causantes uh -huh, uh -huh. Pero eh, pues, la mujer eh, Tiene que volver a re regresar A su peso después de que se, se alivia uh -huh. Las personas que tienen un problema Prostático, ya estamos hablando de hombres mayores entonces, esas personas tienen que ser operados de su próstata si es que es necesario uh -huh. para poder ser operados de la hernia. Si uh -huh. no, lo que va a sucedernos con operar a un paciente de la hernia y tiene problema de la próstata, dalo por hecho que va, va a repetirse, se va, va a volver a hacer la hernia. Y esa era la siguiente pregunta. ¿Puede presentarse la hernia otra vez en el mismo lugar? Sí, puede presentarse. Okay. Así es. Okay. Razones hay muchas. eh. Uh -huh. Desde Y la número uno. Mala técnica del cirujano. Okay. O sea, nosotros somos los culpables de la mayoría de los casos. Okay. Y otras razones son por no tener el material adecuado. Otra y otra cosa y muy importante es que la persona no haya corregido las indicaciones que le hemos dado para que evite. Es el problema de aumento de presión intraabdominal. Okay. Que, que evite el estreñimiento, que baje de peso, uh -huh. que deje el cigarrillo, por ejemplo, si es uh -huh. tosador crónico. Uh -huh. Todos esos detalles para que se evite que se vuelva a aparecer la hernia. Pero uh -huh. sí existe esa posibilidad. Si se hizo una vez una hernia inguinal, eh, tranquilamente se hace una vez más, y es más si el hombre ya metió la mano ahí en, esa, en ese territorio. Ok, y ahora para, para concluir, para terminar ya, eh, con respecto a, a justamente evitar que aparezcan, ¿cuál es, o que vuelva a aparecer, ¿cuál es el, el especialista que debe tratar la hernia? El especialista que debe tratar la hernia es un cirujano, okay. un cirujano general. Así es. Eh, últimamente han aparecido herniólogos uh -huh, uh -huh. que realmente son... Cirujanos generales uh -huh. que se han dedicado en los últimos 10 años a operar solamente hernias. Exclusivamente hernias. Entonces uh -huh. ellos ya se consideran como herniólogos. Okay. Pero no sé cuántos hay en el país. Ok. So, son escasos. Pero son es escasos. importante hacerlo con, te, con quien tiene experiencia justamente para, para evitar así es. que regrese la hernia. Es importante que lo haga una persona especializada uh -huh. y que sepa exactamente del problema. Okay. No lo puede operar cualquier gente. Ok. ¿eh? okay. Doctor Vilorio, le agradezco mucho por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí. Ok, muy bien. Muy bien amigos, ¿tienes dudas con respecto a este interesante tema? Por favor escríbenos a las redes sociales o llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Te agradecemos por acompañarnos, pero todavía no te vayas. Quédate aquí con nosotros en Sanamente. ¿Ya conoces el programa Adelante. Es un programa de estilo de vida saludable que incluye una evaluación integral del estado de salud y el desarrollo de un plan personalizado a tus necesidades. Diseñado por profesionales de la salud en el Centro de Vida Sana del Hospital La Carlota. El equipo multidisciplinario realiza una evaluación, manejo y seguimiento integral de cada participante. También desarrolla un plan terapéutico que hará énfasis en la modificación de conductas que dan origen a las enfermedades crónicas, como la hipertensión la diabetes, la obesidad y el cáncer. El equipo de nutriólogos evalúa el estado nutricional y hábitos alimenticios para poder adaptar las dietas a las necesidades y padecimientos del participante. Creemos que tomar el control de tu bienestar es el desarrollo de conductas sanas, acciones orientadas al manejo del estrés y desarrollar conexiones sociales saludables. Por lo que nuestro equipo de psicología te acompañará en el proceso. El camino hacia el de salud está en tus manos. Te invitamos a tomar el control y a lograr tus metas. Porque lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. Así como nos mencionaron nuestros expertos, cualquier incomodidad relacionada al vientre bajo, o en la zona de la ingle, o en el pubis,